Estáis listos? Sí, capitán. Nos oigo. Sí, capitán. Uh, ¿quién vive en la piña debajo del mar? Es una serie de dibujos animados un poco estriónica a veces, pero al fin y al cabo inocente que lo no pueden ver los niños. Mentira. Esponja es una serie que merece pudrirse eternamente entre las llamas del infierno. Porque cada uno de los siete personajes principales de la serie está basado en uno de los siete pecados capitales. Y esto no me lo estoy inventando yo, es verídico. Y vais a estar de acuerdo conmigo en cuanto se explique quién es quién. Pereza, la orden del Fénix. No, no, no, no. La soberbia es Sandy, la ardillita Y ya me diréis que Narices hace un mamífero en el fondo del mar Que tiene que estar con la escafandra todo el santo día Pero oye, no creas que se le olvida ponerle la florecita todo el rato a la escafandra Es la ardillita más soberbia que he visto en mi vida La avaricia. Es evidente que es el tío este Le da igual de que Narices están hechas sus hamburguesas Con tal de que la gente pague por ellas Dinero, dinero, dinero, dinero la envidia, Placton. Tiene envidia de Don Cangrejo, de su hamburguesería. ¿Os creéis que estoy de broma? Pero, pero, pero, pero no. ¡Ira! Es evidente, es el puto calamardo. Está enfadado con todos y con todo. Con Boff Esponja, con Patricio, con la vida. La gula es el bicho este. La mascota que tiene Boff Esponja, vaya. El, el, el caracolillo este. Es como su gatito, está todo el día... ¡Miau, miau, miau! Patricio, que no sé ni cómo consiguen levantarle por las mañanas. Este personaje se dicta por la pereza y por querer estar durmiendo y, y, y no haciendo nada todo el santo día. Y por último me queda Bofe Esponja, el personaje principal, que él es. Ira, pereza, bula. No, no, no me, no me acuerdo que. No me acuerdo qué pecado capital quedaba. No. No no, no, no, no, no, no, Estoy... no, no, no, no, no, manera quitarme quitarme este shock... Es si os suscribís al canal. Tengo tengo muchos vídeos divertidos en mi canal. Mira, aquí, aquí tenéis algunos cuantos.